¿Cómo están? Hoy les traigo un videito súper cortico. No sé si ustedes recuerdan estas diademitas que todos usamos de chiquiticos y que algunas tenemos, otras ya no tenemos, pero nos encantan y nos vamos cómo usarlas como que se vea bonito. Así que hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. Es súper fácil y súper sencillo. Lo único que necesitan es una diademita de estas del color de su cabello. Y necesitan un encaje, el que ustedes quieran, este es un encaje para lámparas, pero a mí me encanta cómo se ve porque se ve súper bonito, parece como de florecitas, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con mi pelo súper liso y lo voy a partir en dos porque la parte de abajo es mucho más cortica y voy a comenzar a hacer mis ondas. A mí me encanta esta porque es súper fácil de usar. Es digital y ustedes pueden elegir la temperatura que quieran. Es súper rápido de hacer y trae un guantecito para protegerlos del calor. Cuando ya terminen voy a utilizar un fijador para evitar que las onditas se caigan y puedan durar con las ondas por mucho más tiempo. Ahora vamos a comenzar con nuestra diadema de dientes del mismo color de nuestro pelo y el encaje Lo vamos a poner aquí, ustedes deciden si lo quieren pegar o no Y vamos a comenzar a entrelazarlo en zig zag Es súper importante que lo ajusten hacia abajo para evitar que se vaya a salir Y cuando ya terminen va a quedar así Cortan y deciden si ustedes lo quieren pegar o no y vamos a comenzar a enredar un poco nuestro pelo en la parte de atrás para generar volumen. Lo fijamos un poco y mandamos nuestro pelo para atrás. Ahora nos la vamos a poner comenzando por la parte del medio y siguiendo con los costados. Lo ajustan en la parte de atrás, lo arreglamos un poco con un peine y el fijador y así queda. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este tip súper sencillito. Es una idea de peinado muy rápida y muy fácil y se ve muy elegante para cualquier cosa que ustedes necesiten y lo pueden hacer en sus casas, no es nada difícil. Les agradezco por haber estado otra vez conmigo y los veo la próxima semana. ¡Chao! Deeper die, eternal silence of the sea.